Para ti profeta, que me animas a llegar a cualquier meta cuando me abrazaste, el alma me rozaste. Le re a mi llanto y me cura el espanto. La vida se libró del quebranto. Y quiero disfrutar de ti un segundo más. No exagero en nada, y tu olor me embriaga. Siento que eres para mí desde que te conocí a través de aquel medio tan hostil ah, ah, ah, ah. Mm. Me dedicaste un día la canción de Mamacas en la que decía Vive y olvídate de los demás Por eso te quiero con limón y sal Tal y como estás y cada vez yo lo siento más Y es necesidad comerte al despertar Olerte en nuestra cama y no pensar en nada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 Que nos separará el futuro, nadie puede estar seguro Quisiera envejecer contigo, no sé si eso querrá el destino Debo besarte para saciarme Incluso amarte hasta secarte Mirarte a los ojos y deslumbrarme Corre.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 comerte al despertar ole de nuestra cama y no no no pensar en nada me quiero quedar así en este instante